...cumbre que tuvo muy buenos acercamientos y resultados positivos para la nación. Esta cumbre pudo arrojar datos importantes. Precisamente el primer ministro haitiano, Ariel Henry lamentó lo que ha sido el malentendido en lo que fue la reunión con el presidente Luis Abinader, que se estuvo llevando a cabo en la celebración de esta cumbre. Precisamente el primer ministro haitiano calificó como una manera... Muy hermoso y exitoso el encuentro llevado a cabo con el presidente dominicano. Los dos mandatarios se reunieron durante la cumbre de las Américas en Los Ángeles. El primer ministro Ariel Henry lamentó este domingo precisamente el malentendido tras una reunión el pasado jueves con el presidente dominicano Luis Abinader en la cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. Esta es la opinión del presidente o primer ministro haitiano Ariel Henry. Pero... Esto opina el primer ministro Ariel Henry, mientras que por otra parte el ex canciller haitiano Claudel Joser vuelve nuevamente a, aprove mire, a aprovechar la coyuntura y la situación ocurrida para sacar partida política. Nuevamente se atreve a, a través de su cuenta de Twitter a expresar mire cosas muy lamentables en contra del presidente Abinader. Diciendo que este aprovecha lo que son las condiciones de los transnacionalistas y los escenarios para poder sacar partida ante la situación del pueblo haitiano. Señores, yo creo que ya se le debe poner un alto a las declaraciones de este ex canciller Claudio José. Yo creo que debe haber un pronunciamiento oficial en este sentido. No podemos nosotros que este señor continúe llevando a cabo sus aspiraciones a la presidencia del pueblo haitiano a costa de ofender y maltratar las declaraciones que se llevan a cabo de mano del presidente, y de manera muy especial, la participación en esa novena cumbre de las Américas. Entendemos nosotros que ya debe haber un stop No es posible que se continúe cada momento, cada escenario, cada espacio, que cualquier declaración del presidente Abinader ante la situación del pueblo haitiano, tratando de ayudar y buscar una salida a la crisis real que tiene este pueblo, luego del magnicidio que sufrió el presidente Jovenay Mois, Señores, no es posible que permitamos cada vez más que a costa de ofender y dañar la imagen de nuestro pueblo y de nuestro presidente, el ex canciller Claudel Yosser quiera sacar partida política. Es necesario ya que nuestras autoridades, el ministro de Relaciones Exteriores y desde la presidencia, se le ponga un alto a estas declaraciones, porque lo hace a través de su cuenta de Twitter pero siempre ofendiendo y queriéndole sacar partida y aprovechar políticamente cualquier declaración del presidente Luis Abinader. Esto ya se debe detener.